paso, le sacamos la tapa al televisor, segundo paso, tenemos que retirar el cable de alta tensión, pero puede que esté cargado, por lo tanto de esta malla vamos a atar un cable que yo ya lo he hecho, este cable verde que termina en una punta y lo vamos a meter adentro del chupete para que haga un cortocircuito, esto es negativo, esto es positivo, 14 pulgadas 15.000 voltios, 20 pulgadas, 20.000 voltios. Vamos a descargar el tubo, vamos a meterlo ahí abajo, listo, hasta que lleguemos al centro. Una vez que llegamos al centro, ya podemos manipular el chupete sin miedo que nos dé alta tensión. Podemos levantar, meter los dedos tranquilamente, porque ya no hay ninguna chispa. Una vez que sacamos esto... Ahora le vamos a sujetar un cable al positivo y vamos a volver a meterlo para seguir trabajando con este tubo que es como un capacitor. Una vez que ya le pusimos el cable, vamos a enchufar el televisor y vamos a prenderlo. Una vez que lo hayamos prendido, vamos a agarrar el cable de la masa, porque la masa es algo que podemos tocar Mientras que está prendido el tele, ahí no podemos tocar. Acá sí, esto es negativo. Igual no en todos los teles. Los teles antiguos, la masa es chasis vivo. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a juntar los cables para ver si tenemos alta tensión. Muy bien. 20.000 voltios de alta tensión, ya los tenemos. Paso número 2. Armamos los capacitores y luego le vamos a conectar la bobina de 20 vueltas con un cable grueso. Siempre que vayas a apagar el tele o a desenchufarlo, tenés que saber que la pantalla va a quedar cargada. ¿Mm? Ahí estamos viendo los efluvios de energía positiva. Bien, ahora lo vamos a apagar al televisor. Lo vamos a desenchufar. Ay, me tiró, ¿viste? Me tiró electrostática por acá. Se carga todo. Bueno, pero para que no te dé un buen sacudón, tenés que agarrar el negativo. ¿Mm? Agarramos el negativo y lo hacemos chocar con el positivo. Listo. Tubo descargado. Entonces ahí ya podemos tocar el positivo sin que nos dé un sacudón. Papel aluminio. Botella de cerveza, preferentemente sin cerveza. Más o menos la medida hay que llegar hasta acá. Pero bueno, yo como le voy a hacer un doblez... Uh, se me pegó. Lo voy a hacer llegar más o menos hasta acá, para poder hacerle un doblez acá y que quede, bueno, derechito. Y luego la parte de abajo se enrolla. Enrollar botella y encintar. Siguiente paso, vamos a pelar un cable y lo vamos a introducir adentro de la botella y una vez que toque el fondo, lo vamos a llenar con agua con sal hasta acá y con la pistolita vamos a tapar esta punta. Ya tenemos los dos capacitores, los hemos llenado con agua y ahora vamos a... A volcar la sal. Algunas personas me dicen ¿cuánta sal? Y yo qué sé. Son como 40 gramos por litro, pero solo asegúrate que el agua quede salada. Y eso ya eh, va a significar que el agua se vuelve conductora. Nada más, o sea, nomás no más. No le eches poco. Echale como para que te quedes. Seguro. Ahí. Yo creo que con eso el agua quedó súper salada. Bueno, y ahí le metemos un papelito de servilleta. Y pasamos con la pistolita ya a cerrarlo. Lo sellamos bien. Para que no salga nada de nada de nada. Muy bien. A ver cómo va quedando. Vamos a tapar un poquito la luz. Ahí está, muy bien. Bien, ahí quedaron los dos bien sellados y pegados. Siguiente paso, eh, le conectamos otro cable a la parte del aluminio y luego pasamos a encintar todo el aluminio de la botella. O sea que no quede nada de aluminio eh, tocando el exterior. Ya tenemos el Spark Gap conectado al chasis, son dos fierritos, yo en este caso los compré de bronce. Le vamos a pegar las botellas a un costado, ambas con cada cable en el aluminio y uno en el pico. Bien, le vamos a hacer dos agujeritos a la tapa para que pase el cable del positivo y del negativo. Ambos dos van a pasar por estos agujeritos, van a salir y se van a anudar en este lugar. De este mismo lugar van a ir las puntas de los frascos. Y las partes de abajo de los frascos van a ir a nuestra bobina a cada extremo en cada botella. Antes de conectar el cable en el Spark Gap, con una lapicera, al eh, cable que, que, que, que sobra, lo vamos a bobinar, a enrollar con una lapicera. Enrolado y conectado al Spark Gap. Bien, ya tenemos todo conectado. La parte de abajo a la bobina, la parte de arriba al Spark Gap. El positivo, el positivo, el negativo saliendo de los agujeros a cada Spark Gap. Y la otra botella lo mismo, la parte de abajo a la bobina, la parte de arriba al Spark Gap. Vamos ahora a encender nuestro equipo de ondas escalares y observamos. El único problema que tiene el TV es que le tengo que mantener eh, el canal presionado porque si no se apaga, salta la protección. Así que lo que voy a hacer es con un punto de soldadura le voy a hacer como que estuviera prendido todo el tiempo. Equipo de ondas de escalares, amenofis, 2019. Te mando un abrazo. muy importante a la hora de hacer el equipo de ondas escalares es que bueno nos vamos a conectar en una punta de la bobina y en la otra punta de la bobina pero en un extremo vamos a tener que poner un cable un cable un cable que se vaya a tierra ahí en la tierra se clavan Varios barras Cooper, jabalinas, lancetas metálicas en la tierra y de esa tierra se extrae un cable y se conecta acá. Si una persona no conecta tierra al equipo, lo más probable es que le dé corriente el equipo. No es una corriente como la del enchufe, pero es una corriente molesta, son muchos toques juntos. Y no está bueno. Sí o sí, el equipo de ondas de escalares hecho con una bobina, o con un flyback, o con un runcorf, a la hora de conectarnos al cuerpo del equipo, sí o sí tiene que tener cualquiera de los dos a tierra. Con que ya uno esté a tierra, ya podemos tocar los electrodos y que no nos haga nada.